la muerte ser infiel, pero nunca desleal. con un beso sabrás, todo el mar inmenso junto a ella me recibe sin querer queriendo me encuentro entre sus brazos si me siento parte de ganas de quedarse por mucho tiempo así dan ganas de reír todo el día así dan ganas de soñar